Soy Marina Vlázquez, eh, me dedico a facilitar, bueno, articular procesos eh, centrados en relación al espacio físico eh, trabajando contextos relacionales. Eh, la idea es que hay eh, tres ámbitos, el de las personas, el contexto relacional y el conocimiento y el espacio físico y creo que es necesario articular eh, cómo se relaciona cada uno de esos aspectos con los otros eh, y en qué fase de conocimiento está cada uno de ellos. Eh, la estrategia la define el grupo de personas que, que forman eh, el, el equipo y se trata de ver eh, qué objetivos o qué inquietudes comunes tienen y a través de este análisis trabajar o activar eh, estos tres aspectos eh, para para encontrar una sinergia que, que ayude a, a que todas las partes eh, lleguen a, a algo propositivo y positivo para ellos.